Hola amigos de Subseguros, soy Juan Camilo Duque, CEO de Cubico.co. El día viernes 5 de marzo a las 8 a.m. Colombia, 7 a.m. México, los voy a estar acompañando en el webinar Publicidad en Redes Sociales para Agentes de Seguros con Enfoque a en No Expertos. Tengo 15 años asesorando empresas en Colombia y Latinoamérica, y en este evento quiero compartir contigo el paso a paso para hacer publicidad en las principales redes sociales, Facebook, Instagram, Instagram, Linkedin, entre otros. Te espero, suscríbete, quiero compartir contigo mi experiencia.